capítulo 3 herramientas fundamental una máscara y una moto ah no no no eso es de otro curso hoy vamos a ver es json yo ya tengo creado un proyecto en github en, con node.js para que hagamos todos los talleres lo pueden encontrar en esta dirección github.com slash ekiman slash playground json qué vamos a necesitar vamos a necesitar tener github les dejo el enlace aquí Acá lo pueden instalar según su sistema operativo. Yo voy a usar mi editor de código favorito, que es Visual Studio Code. Ustedes pueden utilizar cualquier editor de código o su IDE favorito. Acá les dejo el enlace. Y recuerden también instalarlo pues, según su sistema operativo. Hablando de Visual Studio Code, les voy a hacer una recomendación. de Este curso en Udemy, dictado por Fernando Herrera, es gratuito. Se llama Visual Studio Code, mejora tu velocidad para codificar. 100% recomendado. Y por último vamos a tener Node.js. Mi recomendación es que instalan la versión LTS, igual si instalan la versión current, les podría funcionar. Si ustedes no saben qué es Node.js, no se preocupen. Sáquense de cuenta que solo tomaron el motor de JavaScript del navegador y lo sacaron para poderlo utilizar en cualquier otro lado diferente. Al hacerlo de esta forma, nos vamos a concentrar solo en el código y en JSON y no nos vamos a distraer ocupándonos con temas ni de HTML ni SSS. CSS y yo les voy a estar explicando algunos conceptos muy básicos de Node.js en caso pues de que sean requeridos muy bien, entonces vamos al repositorio acá en el README los que tienen dominio de la consola pueden utilizar los comandos para clonar desde git los que no quieren hacerlo por allá lo pueden hacer como yo vamos a descargar el proyecto lo descomprimimos y borramos el zip porque ya no lo necesitamos. Luego abrimos Visual Studio Code. Y arrastramos el proyecto. Listo, muy bien. Vamos a devolver a la documentación. Y él nos dice que vamos a instalar, vamos a necesitar instalar unas dependencias. Listo. Estas dependencias las van a encontrar en este archivo package.json. Solo vamos a utilizar este node-fetch para hacer el reto final. Luego les estaré explicando cómo. ¿Cómo se hace? Debemos abrir la terminal y ejecutar el comando npmi. ¿Cómo se puede hacer? En Visual Studio Code tenemos una terminal integrada. Se puede arrastrar desde abajo, verificar que sí existemos en la ruta y tirar el comando. Si no encuentran la opción para abrirlo desde allá, también lo pueden hacer aquí: View, Terminal. O en caso de que prefieran una terminal externa, abren su terminal. Y vamos a utilizar los comandos para cambiarnos hasta la ruta donde está el proyecto ls es el comando para listar los archivos o carpetas que hay en windows escondir y luego le damos cd playground json y ls aquí en esta ruta, miren que es la misma, tiraríamos el comando en mi caso prefiero la terminal integrada para poderles ir mostrando los comandos y los resultados entonces vamos a ejecutar el comando npm install o su abreviatura npm listo, con esto él ya descargó todos los paquetes que necesitamos nos vamos a saltar este paso pero los que estaban trabajando desde la terminal lo pueden ejecutar, code espacio punto para que les abra el Visual Studio Code como nosotros ya lo tenemos abierto nos lo vamos a saltar y aquí vamos a verificar si el proyecto quedó bien descargado y está funcionando nos dice entonces que debemos ejecutar a node y pues lo que le estamos diciendo es que el motor de node va a ejecutar un archivo de javascript taller 1 si ves un mensaje que dice hola mundo lo lograste ya tienes todo listo para asistir al taller perfecto ahora les quiero mostrar varias cosas lo primero es code preference settings por lo normal a ustedes les van a aparecer las configuraciones así que es como un modo de amigable de configuración como yo he estudiado bastante json prefiero verlo en modo desarrollador pues aquí van a ver que están representadas todas las clases que vimos anteriormente con los tipos de datos y algo muy importante que se van a encontrar es que por ejemplo el máximo número de niveles que utilizan entre los objetos es de 3 esto le da una forma fácil al ser humano de entender lo que está haciendo voy a cerrar esto y les voy a mostrar en qué consiste el curso tenemos una carpeta que se llama API o API de Game of Thrones, esta es la que vamos a utilizar para el taller y el que utilice el node-fetch que instalamos ahorita tenemos otra carpeta que se llama data donde vamos a encontrar un archivo que se llama god.json y vamos a encontrar una lista de personajes, esto es para unos ejercicios que vamos a hacer posteriormente y un archivo que se llama tipos.json con el que vamos a hacer los primeros ejercicios tenemos otra carpeta que se llama taller donde están cada uno de los pasos que vamos a realizar listo por ejemplo en este caso el primero que estamos ejecutando es este node taller 1 vamos a explicar entonces un poco cómo funciona node lo que le está haciendo aquí es diciéndole ejecutemos node el archivo taller 1 no es necesario ponerle la extensión entonces lo que le está haciendo es que viene a este archivo este require lo que hace es importar, que está importando estos tipos, o sea solo esta cadena de texto, la importa y la guarda en esta variable, luego le decimos que haga un console log de esa variable y por eso nos muestra uno hola mundo, muy bien, como ya tenemos todo configurado y funcionando, entonces vamos a hacer el primer reto, Vamos a reemplazar hola mundo por un ejemplo de cada tipo de datos primitivos. Vamos a guardar, ejecutar el comando y observamos qué pasa. ¿Cuál es un tipo de datos primitivos? String, number, boolean y null. Yo les voy a mostrar a qué me refiero, pero utilizando otro tipo de datos. Por ejemplo, un arreglo vacío. Eso es un tipo de dato válido para JSON. Entonces ya ejecuto el comando, le doy flecha arriba en la consola, recupero el último comando, le doy taller 1 y le ejecuta va a utilizar otro tipo de dato A guardar flecha arriba no taller 1 ente y funciona listo ahora entonces ustedes van a hacer lo mismo pero con estos tipos de datos vamos a demostrarle a este man que no le tenemos miedo tenemos dos minutos para realizar el ejercicio y volvemos para ver la solución Muy bien, ¿qué tal les fue? Super, lo intentamos, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Vamos a empezar con un tipo de dato, string. Los string, como lo vimos en las clases anteriores, deben ir en comillas dobles de forma obligatoria. Vamos a ejecutarlo y aquí vemos xman. Muy bien, ahora vamos a hacer un valor numérico, menos 30, vamos a darle guardar. Ejecutamos el comando de nuevo y menos 30. Perfecto. Ahora vamos a poner un true, que es un booleano. Vamos a ejecutar el código y perfecto. Nos fue súper bien. Y por último vamos a ejecutar el nulo. Súper bien. Ahí estamos cumpliendo entonces con el requerimiento. Vamos a hacer un ejemplo adicional para que vean que podemos usar todos estos tipos de datos en un arreglo. Vamos a darle a guardar y damos enter. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora quiero mostrarles algo. ¿Qué pasa si yo hago caso omiso de las comillas dobles y le pongo comillas sencilla? Listo, me va a dar a guardar. Lo primero, Visual Studio Code tiene una intelligence que nos va a decir al detectar que este archivo es JSON, y aquí lo marca como JSON, entonces ya le hace como una verificación inicial. Listo pero qué pasa si lo ejecutamos en node aquí nos aparece un error ¿listo? ¿qué es lo importante? para que usted lo distinga que aquí donde dice syntax error nos va a decir en qué archivo está sucediendo y cuál es el error, dice un token no esperado en la posición 1 la posición 0, la posición 1 ¿y cuál es? una comilla sencilla y aquí nos está diciendo que es una comilla sencilla vamos a corregirlo vamos a dar guardar y volvemos a ejecutar el código, muy bien, ya quedó corregido esta es la dinámica que vamos a seguir para el resto de los talleres espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima lección